Hijo de puta, es lamentable, digo, el depredador lamentable Solo el cine Era un depredador que vino a vivir a Argentina y le gustó cómo era el... entonces se quedó viviendo acá El problema es que se volvió flojo y vago como todos los argentinos El depredador lamentable, solo el cine Le, le daban subsidio entonces el chabón no tenía que buscar que comer ni nada entonces como era su ciudad, eh, se volvió un cazador eh, vago y pobre. Y este es el lore del cazador lamentable. El depredador lamentable. Viviendo en Argentina.